Bueno, mucho gusto en, en poder este, difundir la, la, los horarios. Eh, con la Semana Santa tenemos, este, nosotros eh, habitualmente no tenemos sacerdotes todas las semanas, solamente está viniendo un padre los sábados este, a celebrarnos la misa que nos acompaña, muy muy, muy este, agradecidos nosotros de, de tenerlo. Pero ahora en la Semana Santa este, el Obispo consiguió que viniera el padre Pedro Silva que va a estar toda la semana para celebrarnos este, todas las, las misas y, y todos los este, todos los días de la Semana Santa, así que bueno una gran alegría por eso y este y tenemos no tenemos toda la Semana Santa ya prevista, pero tenemos sábado y domingo con fecha y hora para, para ya darle a, a la comunidad. Bien, no sé si quiere mencionar. Sí, sería eh, el sábado primero, la bendición de Ramos y Misa sería en María Auxiliadora de Villapancha a las 18.30 horas. Y el domingo la bendición de Ramos y Misa sería acá en el Templo Parroquial a las 10 horas de la mañana. Perfecto. Bueno, José García también que nos acompaña. Eh, ¿Se pretende un poco acercar a, a la gente a la, a la parroquia, bueno informando sobre estas actividades? Correcto, Darío. Gracias y gracias y espero que toda la, la comunidad pueda escuchar y nuestro llamado. Es decir, el problema que hemos tenido es que sucedía que la gente nos preguntaba, no estaba enterado, no tenía información. Entonces, en el Consejo Parroquial se llevó la idea adelante, que yo estoy impulsando, de crear lo que se llama una lista de difusión. Esa lista de difusión lo que tiene como objetivo enviar a cada contacto que se nos, se nos eh, quiera, cada celular que se nos contacte, las noticias de la parroquia. Las noticias y, y aquellas celebraciones, los días de las celebraciones que tengamos. Para ello, lo importante es que cada persona que esté interesada en recibir las noticias de la parroquia tiene que crear en su celular un contacto que es el número 098 243482. A continuación, envía un mensaje de WhatsApp diciendo su nombre y apellido. Nada más que con eso. Nosotros lo, lo, le creamos en este celular ese contacto, lo incorporamos a la lista de difusión e inmediatamente empieza a recibir las noticias. Bien, lo que va a estar recibiendo ahí justamente son las actividades de la parroquia, fechas, horarios únicamente las actividades de la parroquia relativas a celebraciones o alguna actividad especial que te, tenemos intención de conoz que conozcan todos. ¿Qué va a hacer? Bueno, aquellas que cuya fecha ya se ha cumplido, las van a poder borrar. Y aquellas actividades que no les interesen, que bueno, yo no quiero participar de esto, simplemente las borra también. Lo que deseamos es que no contesten los mensajes que nosotros les enviamos porque si todo el mundo lo contesta, se nos satura. Y algo muy importante, en las familias, papá, mamá, la abuela, los hijos, sería conveniente un único contacto, un único celular que reciba, para no saturar o sobrecargar la lista de difusión. Porque tiene un límite de 200. Sí, está limitado, estamos un poquitito lejos todavía, pero esperamos llegar lo más a, lo, la mayor cantidad de difusión. Por eso es que te agradecemos pila contar con tu difusión, y Semana Santa ya está ahí próxima. Y como decía Lilian recién, no tenemos bien afinada los horarios de las celebraciones del resto de los días, lo cual vamos a, a afinar con Pedro. Y bueno, ahí no hay tiempo de hacer un boletín ni hacer nada. Y con esta lista de difusión pretendemos enviar lo más efectivamente y, y pronto las noticias cuando las tengamos. Muy bien, no sé, sea, ¿algo más para agregar, Lilian? No, no, simplemente invitar a la gente a que nos acompañe. Eh, porque estamos viviendo tiempos difíciles y bueno, y el sínodo eh, quiere decir, el sínodo de los obispos no, este año nos enseñó que, que sínodo quiere decir caminar juntos entonces este, estamos previendo una iglesia más cercana más cercana a la gente, con, escuchando los problemas de la gente y, y queriendo estar unidos lo principal. Así que invitamos a todos para vivir esta Semana Santa con alegría. Muy bien. ¿Hay horarios de oficina, atención, el, algún teléfono, el contacto? Horario, el horario de la oficina es de, de martes a viernes de 9 a 11:30. y 30. Muy bien. Bueno, simplemente Darío, Gracias. agradecerte a ti y te re, reiterar, el celular de, este de la difusión de la parroquia es el 098243482. Y como tú recién le preguntaste a Lilian, cualquier consulta, mandan un mensaje a este celular de contacto, 098243482, que yo se lo reenviaré a la persona que se lo sepa responder. Le, te agradezco pila, te saluda toda tu audiencia y bueno estamos en contacto y cualquier cosa les órdenes.